soy israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo hacer para que los archivos que descarguemos aquí en esta carpeta de descarga no se eliminen ya que nosotros a veces descargamos archivos con crack y se elimina entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos aquí al buscador y vamos a escribir antivirus vamos a darle clic aquí eh, eh, eh, eh. nos vamos a venir acá al final eh, perdón nos vamos a venir aquí a esta opción administrar con la configuración y vamos a irnos al final y vamos a darle clic aquí en agregar o quitar exclusiones damos clic en sí y aquí vamos a agregar una exclusión y en este caso tiene que ser una carpeta y vamos a darle clic en descargas, seleccionar carpeta y listo, ya quedó. Y ya pueden descargar cualquier archivo y no se lo va a analizar el ordenador y tampoco les va a eliminar eh, los cracks que se descarguen allí en esa carpeta. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. ¿Sí? Chao, chao.